Te podría pasar al régimen simplificado de confianza si no presentas este aviso. A partir del primero de febrero ya estarías en el régimen simplificado de confianza. Pero Manuel, esta persona en este ejemplo, ella sí puede seguir estando en el RIF. ¿Por qué? Porque ya tributaba ¿desde cuándo? Desde el 2018. Sí. Pero se volvió a reactivar. ¿Qué pasa? El ejemplo que me dieron hace rato es si hoy en día yo, yo, hoy en día me reactivo, pero hoy, o sea, sí. a, a, a, ¿a qué estamos? 8. A 8 de enero me reactivo, ahí sí ya me fregué, porque el sistema en automático me dice, tú ya perteneces al régimen simplificado de confianza, estabas desaparecido, ya apareciste, okay. pásale para allá, ¿no? Perfecto. En el caso que tú me dices, no, porque ahí sí, aunque la autoridad me pasara a régimen simplificado de confianza, en un caso de aclaración, yo le puedo mandar desde cuándo estoy tributando. Y le puedo mandar que me reactive el primero de noviembre. Tú me dirías, la autoridad le va a decir, sí, pero como se reactivó el primero de noviembre, lo paso al régimen simplificado de confianza. Te diría no. Ahí dice, los que empiecen a tributar a partir del primer, del el primero de septiembre hacia adelante, ellos sí, que empiecen a tributar. Yo okay. no estaba tributando el primero, el primero de noviembre yo empecé a tributar en el 2018 ya sí. venía con ese régimen estaba inactivo me volví a activar y sí puedo meter la, la, el, el caso de aclaración y puede ser que pase Manuel, puede sí. ser que sí te manden al régimen simplificado de confianza pero ahí sí podrías decirle a la autoridad no, espérame chiquito pues yo pertenezco desde el 2018 no en 2021 Sí, sí, claro, contador. Ahora eh, aprovechando otra duda que estamos sobre lo que está platicando ahorita sobre la facturación del 4.0. Eh, si yo hasta el 31 de marzo tengo tengo el, la facilidad de seguir utilizando la versión 3.3, yo puedo seguir facturando como lo venía yo haciendo el año pasado. Eh, el uso del CFDI o lo mejor, este, si yo le pongo Cualquiera no, no, no me va a afectar la deducibilidad del gasto. Hasta el 31 de marzo. Yo creo que ya a partir del primero de abril creo que ya es obligatorio el, la versión 4.0, ¿no? Es correcto, ya se vuelve obligatorio, pero nada más ahí No, el uso del CFDI ya es obligatorio a partir del primero de enero del Independientemente de la versión que yo use. Sí. Sí, porque ese nodo, ese nodo ya está especificado, ese nodo ya está existente desde hace mucho. Perfecto, entonces ya a partir desde ahora, el, es obligatorio independientemente de la versión 3.3 que yo estoy utilizando. Lo mismo sería para el sistema de cancelación. La, ah. la nueva mecánica de cancelaciones. Sí, fíjate que para el sistema de cancelación todo el mundo andaba preguntando, oiga, eh, cuando le doy cancelar ¿Sea una versión 3.3 o 4.0 es lo mismo para términos de cancelación? La respuesta es sí. Para términos de cancelación, el momento que tú le des cancelar, te va a aparecer el anuncio. De estas cuatro opciones, ¿cuál me aceptas? ¿no? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál decides que es? Okay. Y tendrás que ponerlo en independencia si es 4.0 o es 3.3. Excelente. Es Esa era mi duda. Muchas gracias. Ahora, qué bueno que lo acaba de decir Manuel. Cuidado con el uso del comprobante fiscal digital que le dará el receptor. Porque ese ya es dato obligatorio. A partir del 1, de enero, la, el código fiscal de la federación entró ¿cuándo? Todas estas nuevas reglas entraron ¿cuándo? El 1 de enero. Y entonces, ese nodo ya existía. No me puedes decir tú. Eh, es que autoridad, pues fíjese que estamos esperando la versión 4.0. No, no, la respuesta es, ya lo tenías que tener. Ojo, lo que va a pasar también, eso ya es pensamiento mío. La autoridad está filtrando todo esto a través de qué? Del comprobante fiscal. Y la versión 4.0 le va a dar, digamos, que es la versión remasterizada de poder hacer una revisión más profunda. Seguramente, a partir de ya el uso obligatorio del 4.0, vamos a ver que la autoridad sí te va a estar revisando el uso del CFDI. Casi me quito una mano a que te va a empezar a mandar mensajes de, oye, eh, tu uso del CFDI no corresponde, este, el uso del CFDI que le estás dando a tus comprobantes fiscales es inadecuado porque tus actividades no concuerdan no con este con el uso del CFDI, etcétera Ya buscará alguna forma... De, de, de, de darte miedo, ¿no? De mandarte un aviso para que te meta miedo y entonces tú voltees a ver tus comprobantes y diga chin, en la torre, ¿no? Ya sea que, que, que solicites una refacturación o en su caso, pues, eh, te eches para atrás las deducciones Casi estoy seguro que va por ahí y lo van a manejar. Pero a partir del 2022, ya tienes que especificar el uso, ¿eh? Cuidado con eso. Por aquí, Adriana, el control, si ¿sí una persona física estaba suspendida en el RIF, ah, bueno, ya lo dejamos eh, mencionado, ¿eh? Jacinto, en caso de constructura, ¿no sería conveniente darle el uso del CFDI como construcciones? Depende para qué lo estés utilizando, Jacinto. David, preguntas sobre los saldos a favor del ICR del ejercicio de anteriores generados por eh, régimen general de ley y las pérdidas fiscales, ¿las puedo seguir usando sin problema? Mi empresa ya está en reciclo. David, tu respuesta, la respuesta es sí. En el décimo transitorio, eh, ahí viene que en el caso de que tengas pérdidas trazadas, las podrías seguir utilizando en este nuevo régimen simplificado de confianza. La respuesta es sí. Sí vas a poder seguir utilizando y vas a poder seguirles dando el tratamiento a, espa, a estas pérdidas fiscales sin problema alguno. Adriana, aun cuando ese RIF estaba registrado antes del 31 de agosto, Ah, bueno, ya lo especifica Adrián, espero que, que, que haya quedado resuelta la duda. Olga, contador, buen día, si una persona física decide seguir tributando en RIF para 2022, ¿puede en 2023 cambiar el reciclo? La respuesta es sí, Olga, sí, en cualquier momento él puede, nada más hay una cosa, si él acepta estar en régimen simplificado de confianza, jamás, nunca podrá volver al RIF, ¿eh? jamás, nunca. Eh, Diego Serna, buenos días, ¿cuál sería el tratamiento del CFDI no cobrado en caso de persona física emitidos a una persona moral y la física cambia reciclo en 2022, que es cuando se cobraría la aplicación. ¿Aplica la retención? ¿Se hace cancelación y sustitución? Bueno, qué bueno eh, que tu pregunta, digo, un poco enredada, ¿no? Soy sincero. porque qué? Diciembre de 2021, Antonio emite un comprobante fiscal a Patito S.A. por servicios contables. ¿Cómo fue, Antonio? Bueno, mi subtotal impuestos, eh, retención de impuestos sobre la renta del 10%, eh, la retención del, del, este, de IVA, y bien el total. Perfecto. Pero Patito SADCB no me la paga en diciembre. Él dice, híjole, tuve problemas y te la pago el 20 de enero, pero resulta ser que ya tengo problemas porque me la habías emitido como pago en una sola exhibición. Y necesito, este, que me la emitas como PPD, ejemplo. Y ahora emíteme un nuevo comprobante. Postura, mi estimado Diego. Yo, ok, y conforme a las reglas, te, sus, te sustituyo ese comprobante fiscal, ¿no? En vez de este, el, el de diciembre, lo sustituiría, lo sustituyo, lo cancelo, primero sustituyo, lo cancelo y te emito otro nuevo como régimen simplificado de confianza con una retención del 1.25% para impuestos sobre la renta y las dos terceras partes para IVA, ¿ok? Así yo haría este, este, esta sustitución, porque al final, bueno, lo único que estoy haciendo, sí se llevó a cabo el acto, sí eh, se dio el servicio, sin embargo, bueno, fue una transición. Y como voy a hacerlo con un nuevo CFDI 4.0 y en un régimen, completamente distinto, eh, sería la retención del 1.25%. Ahí ahí Eso sería mi, mi, mi comentario, Diego. David, en el caso de cancelaciones de facturas de 2021, ¿las puedo aplicar sin problema o queda bajo las condiciones de la versión 4.0? No, David, las puedes aplicar sin problema, solo recordarles que tienen hasta el 31 de enero de, para poder cancelar las pasadas. Ahorita vamos a ver la la resolución, pero tienen hasta 31 para poder aplicar este las facturas del año pasado, ¿ok? Si se les pasan, ya va a haber problemas. Bueno, pues eh, siendo las 10.45, bueno, 10.45, 10, a ver, aquí qué horas tienen aquí? Permítanme un segundo. 10.46. Vamos a dar, ¿les parece? Unos 15 minutillos, unos 15 minutillos y regresamos exactamente a las 11 para ir a tomar un cafecito y bueno, pues al lugar donde tengan que ir ustedes y regresamos, ¿Vale? 15 minutos, por favor, census capacitación, 15 minutos, damos como break y regresamos a esto que es eh, resolución miscelánea 2022 mil Chago, ¿qué tan bueno es emitir todas mis facturas a PPD y realizar los complementos de todos esos PPD? Bueno, Chago, recomendación. Si no te lo van a pagar en ese preciso momento, así te juren y te bajen la luna y te digan, ¿sabes qué es que te lo voy a pagar hoy? Mándamelo en PUE, te lo voy a pagar hoy, mándamelo en PUE, mándaselos en PPD. Porque no tengo la seguridad. Me dijiste que me ibas a pagar hoy y resulta ser que me pagas en tres días. Te timbré el 31 de algún mes y resulta ser que me lo pagaste a lo mejor hasta el otro. Eh, problemas que, que se pueden dar. Para evitártelo, te emito PPD y cada vez que me pagues, te emito ahora sí mi complemento de pagos. Me evito de broncas. Punto de vista, ¿eh? Yo me evito de broncas y así no me meto en camisa de once varas de por ahí. Ok, bueno, nos quedamos aquí. El uso del comprobante fiscal, bueno, pues ya eh, es eh, prácticamente algo que tienes que eh, estar mencionándolo correctamente a partir de ese 2022. ¿Qué actualizaciones eh, nos dieron en esta factura electrónica a partir del 2022? Bueno, esto sacó esto sacó en el portal del SAT eh, no hace mucho tiempo, tres semanas hacia atrás esta nueva versión 4.0 se había filtrado sobre ella prácticamente desde noviembre ya estaban hablando eh, de un nuevo comprobante fiscal, y era de decirse, dado que en el Código Fiscal de la Federación y sus cambios que, que existieron, pues ya se mencionaba por ahí el uso del CFDI, el nombre, de, nombre o razón social del emisor y del receptor, y bueno, algunos cambios que iban a existir también en comprobante del complemento de pagos, ¿no?, y esto lo había mencionado la autoridad desde hace ya, pues, bastantito tiempo, se filtraron por ahí, había páginas que ya estaban hablando sobre esta nueva versión 4.0 antes del SAT, ya se vislumbraba que iba a haber este cambio, vuelvo a mencionar, desde la exposición de motivos, y si así pasaba, pues, como así fue, ¿no? Eh, pasaba, pues, estas reformas al Código Fiscal de la Federación, pues, y por obvias razones. Eh, seguramente se iba a mover el, compro, el comprobante fiscal. Entonces, la página del SAT, bueno, pues a, hace tres, cuatro semanas atrás, mencionó estos nuevos cambios de esta versión 4.0, que eh, bien, pues empezaba en el primero de enero, y que tendríamos tres meses para esta, para esta migración del comprobante fiscal 3.3 a la versión nueva 4.0, lo que dice Juventino es real, hay códigos postales, los cuales todavía no están de manera correcta, siguen teniendo problemas en la emisión del comprobante fiscal digital 4.0. En la página del SAT, no sé si alguno de ustedes ya ha intentado, cuando ustedes entran, en la, en la página desaparece, ¿no? que si aceptan usar esta nueva versión 4.0, tienen que firmar, este bueno, pues, eh, estas, estos esta aceptación, ¿no? Por parte del Servicio de Administración Tributaria, sin embargo, al momento de darle timbrar, les aparecen errores, no les timbra, ¿no? Eh, varias situaciones que tienen eh, problemas todavía en el portal del SAT. Entonces, eh, te permite seguir utilizando la versión 3.3 eh, en independencia que ya está esta versión 4.0. Recordarles que, bueno, pues esta migración es, es, eh, tiene, tendrá que hacerse con el paso de los meses. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, en la regla 27132, complemento de pago se deberá expedir a más tardar el quinto día natural del mes inmediato siguiente al que corresponda el o los pagos recibidos. Una de las modificaciones, recordar que teníamos 10 días, ¿no? Cuando se cumplía el mes, es decir, el 30, a lo mejor me pagaste el 30, no sé, de enero. Eh, 31 de enero, me pagabas el, el, algún comprobante fiscal y yo tenía hasta 10 días después naturales para expedir mi complemento de pagos. Hoy en día ya no, bajo esta regla 27132 se recorre hasta el quinto día natural del mes inmediato siguiente al que corresponde el pago. Entonces, si yo te pago el día 31, a más tardar tengo que emitir el complemento de pago el día 5. Okay, esto es una de las modificaciones también en resolución miscelánea. La regla 27135 también cambió esta cancelación de montos hasta mil pesos. Ya la conocíamos, una versión anticipada que nos había hecho llegar el SAT y que nos decía, bueno, tienes hasta mil pesos para que canceles y en caso no tengas que estarle pidiendo permiso al receptor. Y recordarles que en el caso de la cancelación, porque tuviste un error en ese momento, la puedes realizar sin problema alguno hasta el día siguiente de su expedición. Pasando ese día, entonces sí si ya vía buzón tributario, le estará llegando a la persona y le estará solicitando si acepta o no la cancelación del comprobante fiscal digital. En caso de que no acepte, pues aquí te está metiendo en un gran, gran problema. En caso de aceptación bueno, se entiende que si en tres días esta persona no manifiesta su aceptación o su negación, se da por entendido que está aceptando que le puedas eh, cancelar el comprobante fiscal, ¿ok? Entonces, estos fueron algunos de los cambios también en la cancelación del CFDI. Bueno, pues, uno es eh, que tengas mil pesos, ¿no? A partir de mil pesos hacia abajo, podrás hacerlo de forma, eh, sin pedirle la aceptación, o en su caso, al otro día que te hayas equivocado en el comprobante fiscal, podrás todavía cancelarlo. Pasado de ese día, sí le llegará la notificación y le tendrás que estar solicitando a la persona que acepte o no. Pasan tres días, si en esos tres días ella no te responde, se da por entendido que ya lo aceptó. ¿Ok? Y el otro cambio a más tardar el quinto día natural para emitir el complemento de pagos. Y mucho cuidado con esto, porque si bien yo que sepa, o por lo menos este, hasta donde tengo entendido, no han eh, multado a ninguna persona que no haya emitido sus complementos de pagos. Sin embargo, para este 2022, yo preveo, desde mi punto eh, particular de vista, que la autoridad estará también muy atenta de que emitas los complementos de pagos. En casos de que no, bueno, pues te, te seguramente te estará sancionando. Ahora, plazos para la cancelación del comprobante fiscal. Para los efectos del 29A cuarto párrafo del código, la cancelación de los CFDI se podrá efectuar a más tardar el 31 de enero del año siguiente a su expedición. Es decir, tenemos hasta el 31 de enero para poder cancelar todo lo que concierne al 2021. Hasta el 31 de enero vamos a tener para poder cancelar todo lo que es del 2021 o que haya errores y que solicite su cancelación. Después de este tiempo ya no puedes cancelar el ejercicio anterior. Cuidado aquí. Ojo, no va a ser aplicable para los FDIs globales en el caso del régimen simplificado de confianza. Mucho cuidado con este con este paréntesis aquí, con esta regla, porque en caso de que tú hayas emitido un CFDI global de forma incorrecta, bueno, pues no vas a poder cancelarlo, entonces si no es en el periodo, ¿eh? Cuidado con esta situación. No sé si aquí tengamos una pregunta, que creo que sí. Marbella Ortiz, duda. Cuando se realizan pagos parciales de un solo servicio, ¿se debe relacionar los CFDIs? Es decir, si un servicio se... se Seccionó en cinco pagos, todos los CFDIs deben relacionarse entre sí. Pregunta Marbella. ¿Por cada pago emitiste un CFDI o emitiste un CFDI con 99 PPD y te hacen eh, cinco pagos? ¿Cuál de las dos opciones, Marbella? Ay, hola, buenos, buenos días. Más fácil por esta vía no, eh, eh, se trata de un contrato de prestación de servicios donde se pacta que en el servicio se va a pagar en cinco parcialidades. Entonces, mi, mi idea era hacer un CFDI por cada pago, ¿no? es decir, eh, si se van a pagar cinco mensualidades, en cinco mensualidades un, mes, un, un CFDI contra el pago de cada mensualidad, pero no sé si se deben de relacionar los CFDIs para señalar, por ejemplo, porque mi, mi factura uno va a decir, ah, bueno, honorarios correspondientes a tal servicio, eh, honor, este pago uno de 5 Bueno, Marbella, aquí yo te preguntaría, el contrato de prestación de servicios, ¿cómo fue redactado en la cláusula? Es decir, ¿voy a emitirte comprobante fiscal por pago o por toda la operación? Porque aquí, bueno, como tú bien sabes, como abogada... No, el pacto que hayan eh, tenido entre ustedes el contrato que hayan tenido entre privados prácticamente es ley siempre y cuando pues, eh, obviamente no conlleve a una violación de algún eh, artículo ya sea del, del código civil eh, si en este caso tú lo estás pactando así emite los comprobantes fiscal por cada pago que te hagan ahora no tendrías que relacionarlos entre sí la respuesta es no pero yo, desde mi punto de vista, Marbella, yo expediría un comprobante fiscal por los cinco pagos. Y cada vez que ellos me hagan un pago, le emitiría el, el complemento de pago, ¿no? Para que quede ahí bien ubicada que todo lo que yo estoy cobrando es por ese contrato. ¿Sí me di a entender ahí? Sí, perfecto. Muchas gracias. Pero de todas maneras, lo que pasa es que ya emití el primer CFDI. Si tú, si tú ya pactaste el hecho de estar emitiendo CFDIs cada vez que te paguen por mes o, o, o por trimestre, como tú lo hayas pactado, no hay ningún problema. Sigo lo emitiendo de esa forma, no tendrás que estar relacionándolos entre sí, no, no, no tendrías por qué. Muchas gracias. No de qué. Ahora, preguntas frecuentes en la cancelación del CFDI que les pueden eh, surgir a ustedes. Si emite una factura o CFDI con la versión 3.3, al solicitar la cancelación, ¿es necesario indicar el motivo de cancelación o solo aplica para la versión 4.0? Que fue una pregunta que nos hizo hace rato Manuel. La respuesta es que a partir del 1 de enero del 2022, se requiere señalar el motivo por el cual se cancela el comprobante. Esto en independencia, si es 3.3, o es 4.0, ¿eh? En independencia, esta regla es para ambos. Segunda, ¿en qué caso se deberá seleccionar como motivo de cancelación la opción 01, que es comprobante emitido con errores con la relación? Bueno, este supuesto aplica cuando la factura generada contiene un error en la clave del producto, lo que hace rato me mencionaban, valor unitario, descuento o cualquier otro dato como el uso del CFDI, por lo que se debe reexpedir. En este caso, primero se sustituye la factura y cuando se solicita la cancelación, se incorpora el folio de la factura que sustituye a la cancelada. ¿Ok? Tres, ¿en qué caso se deberá seleccionar como motivo de cancelación la opción 02? Comprobante emitido con errores sin relación. Este supuesto aplica cuando la factura generada contiene un error en la clave del producto, valor unitario, descuento o cualquier otro dato, y no se requiere relacionar con otra factura generada. ¿Ok? Ahí, bueno, podrás ocupar el CO2 comprobante emitido. ¿En qué caso se deberá seleccionar como motivo de cancelación la opción 03? No se llevó a cabo la operación. Bueno, pues en este supuesto aplica cuando se facturó una operación, pero que no se concreta. Al final emití el comprobante fiscal y de alguna manera, ¿sabes qué? No me entregues la materia, no me entregues el, el material o ya no me des el servicio, ya no lo necesito, pues en ese momento tendrás que emitir el 03 eh, de folio de cancelación. ¿Ok? Ok, Census, eh, bueno, vale. Ok, perfecto, gracias. ¿En qué caso se deberá seleccionar como motivo de cancelación la opción 04, operación nominativa relacionada con la factura global? En este caso, bueno, cuando emitas una factura global y suele pasar que te llega un cliente y te dice oye, fíjate que sí necesito mi fdi y tú ya lo pusiste dentro de la operación del público en general. Bueno, pues en este supuesto aplica cuando se incluye una venta en la factura global de operaciones con el público en general y posterior a ello, el cliente solicita su factura nominativa, lo que conlleva cancelar la factura global y reexpedirla, así como generar la factura nominativa al cliente. Es decir, vas a poder eh, cancelar la global, volverle a expedir con el monto correcto y emitirle su comprobante fiscal a esta persona. Suele pasar muchísimo este caso, ¿eh? Malena, si un CFDI se duplicó, a ver, vamos a, vamos a ver aquí. Malena, si un CFDI se duplicó al momento de su emisión, ¿cuál sería la opción para su cancelación? Eh, en el 3 el no se llevó a cabo la operación, porque no es algo que estés llevando a cabo, es una duplicidad del comprobante fiscal, la 03, mi estimada Malena. Marbella, ¿cuál es la diferencia entre el motivo de cancelación 01 y el motivo 02 que debe entenderse se requiere relacionar con otra factura? Motivo y justificación de cancelación son distintos, es decir, ¿es suficiente con que se ponga el motivo? No te va a te va a pedir que selecciones el motivo, pero no te va a, a decir que le expliques el motivo, no. Comprobar, uno, comprobante emitido con errores con relación, dos, bueno, pues el comprobante emitido con errores sin relación. Es decir, en uno sí te voy a reexpedir el comprobante porque me equivoqué. En el otro, bueno, pues no te voy a reexpedir el mismo monto de la factura. Es decir, cambiamos la operación y estoy emitiendo otra nueva. Si sí se está dando la operación, pero son otros montos, tal vez le vas a poner otras cantidades, etcétera. Ajá. En el primero. En el primero fue un error técnico, es decir, me equivoqué en el número de producto, me equivoqué al ponerte eh, este, el, el precio, etcétera. Ese sí lo vas a poder, el 01 y la sustitución del otro comprobante de atrás. En el caso de la 2, no, porque vas a cancelar completamente, pero no vas a relacionar. ¿Por qué? Porque ahí sí cambiamos totalmente la operación. Se está llevando a cabo una operación, pero no es la misma, cambió completamente. ¿Ok? Contador, disculpe. ¿Qué, qué? ¿Qué, su ¿Qué sucede en el supuesto de que si de una empresa la persona que se encarga en facturar al momento de cancelar se equivocara del motivo? ¿Cuál sería el efecto? Se, se equivocara del motivo a qué te refieres. O sea que, que en vez de poner el, el, la opción uno, pusiera la opción dos. Ah, bueno, si la autoridad detectara ese tipo de, de cancelaciones eh, incorrectas, a la fecha y desde mi perspectiva, no tendría algún motivo de sancionarte, dado que no existe una penalización por, por equivocarme de qué manera cancelé el comprobante. Ah, ok, excelente. Más bien, para él es un dato informativo, para la autoridad es un dato informativo que quiere analizar el por qué estás eh, cancelando los comprobantes fiscales y si se llevó a cabo la operación o no se llevó a cabo la operación. ¿Para qué? Para evitar que canceles comprobantes donde sí se había llevado la operación, ¿no? Y tú, lo que estés intentando es minimizar la base para pagar menos impuestos. Es lo que le interesa a la, a la, a la autoridad. Fernando Pérez. Tenemos un caso en que se facturó en diciembre la renta de enero 2022 y no se pagó ahora quieren que se refacture que con enero del 2022 aquí qué aplica se hizo el ppd bueno pues aquí cancelarías en su caso con el motivo 01 y emitirías la nueva eh, la nueva factura con relación de la factura anterior y en este caso bueno yo se lo emitiría como un ppd eh, porque no me lo está pagando en el momento Fernando David es muy común que se equivoquen en las órdenes de compra o el tipo de contrato, por ejemplo, contrato, marco o simplemente no mandaron en tiempo la factura al portal del cliente, o bien argumentan que no llegó en esos casos, puede usar la opción 01, correcto, porque al final, David, eh, si bien prácticamente el comprobante va a quedar igualito, lo único que estás cambiando es el momento de la emisión del comprobante. La respuesta, David, sería sí.